Buena gente, voy a intentar hacer un vídeo corto, ¿vale? Muy corto, de tutorial, una guía de este personaje, de Cypher, ya que me parece uno de los mejores personajes defensivos. Quiero recalcarlo fuertemente. La segunda vez que grabo este vídeo, porque es que lo he visto el otro y no me gusta nada como lo he hecho, ¿vale? <risa> o sea, que voy a explicar. Vamos a hacer primero una ronda de bando enemigo, una, borra, una ronda de bando defensivo y una ronda de bando atacante. Vale, para defender, eh, super easy. O sea, yo cuando juego este mapa, que no me acuerdo el nombre ahora mismo... Les pido, por favor, que me dejen ventana y C para mí solo. O sea, este jugador tiene la capacidad de defender varias bombas a la vez o varias entradas a la vez. Por el simple hecho de que contiene cámaras, contiene minas, contiene trampas. O sea, eh, para que te entren a punto con este personaje tienes que ser muy malo usándolo. O que los jugadores vayan muy a lo loco. ¿Cómo juego yo este personaje? Les digo que ventana me la deje libre. Coloco en ventana aquí arriba, ya que los jugadores no pueden reventar desde fuera la cámara. O sea, si entran... de Nadie se gira a mirar si hay cámara ahí arriba, ¿vale? Esta cámara es muy useful porque es imposible que le den. Vale, aparte, suelo colocar o un cable aquí o un cable aquí, ¿vale? Depende cómo quiera hacerlo, ¿vale? Normalmente, ahora mismo lo estoy colocando aquí porque siento que desde aquí puedo sacar más kills, ¿vale? A mí me gusta sacar kills, está claro. Lo que pasa es que si lo pongo aquí, no me juego a que me olvide de la cámara. Porque hay veces que estás, que si, rotando, que si, mirando la argatal y te olvidas de que si hay gente entrando a lo mejor te entran, ven el cable tiran por aquí, te pegan toda la vuelta y te la dan voy a quitar esto que eso os lo explicaré ahora aparte de esto siempre tenéis que poner una mina, considero yo yo creo que eso es eh, imprescindible, porque si veis que detonan el cable, aparte veis esta posición que tengo de cámara, o sea es una auténtica bastada vale, veis que entran tres personas, veis que vas a cruzar el cable, ya te quitas de aquí te pones a otra posición que tengas un mejor pick, por ejemplo yo qué sé te puedes colocar aquí un poquito estirado, si ves tú que entran ¿Vale? Y en cuanto crucen el cable, o sea, en cuanto cruce el primero, tú ya sabes que tu mina trampa está bajo el cable. Sueltas prisión la prisión. Y ya tú ya no hace falta ni que te lo Estas somas y empiezas a meter one taps o mochazos. Habéis visto lo que dura, ¿no? Lo voy a poner de nuevo. Uno, dos, creo que son seis. Tres, cuatro, cinco, 6 seis, 7 segundos tienes 7 segundos para meter tiros A ver si matas a alguien dentro de la prisión Porque esto aparte de quitarle la visión a ellos Y quitarte la visión a ti, está claro Le ralentiza muchísimo y hace un ruido espantoso O sea, que todo el mundo sabe que están tratando por la prisión Y aparte, cuando esto lo cruzan Les marca y si no lo rompe Les estunea, o sea, es una auténtica locura Necesito un cadáver Necesito un cadáver, habéis escuchado, ¿no? Cuando coges un cadáver enemigo Le lanzáis la X y os marca donde están todos los jugadores Del mismo equipo eh, Además te marca con líneas en la pantalla por ejemplo, estáis mirando para acá y aquí no hay ningún enemigo si hay algún enemigo en vuestra espalda o a la izquierda o a la derecha o cualquier cosa os marca unas líneas desde el centro de la pantalla para que mováis la cabeza y veáis hasta dónde llega la línea que es donde marca el otro jugador y eso además lo ve todo el equipo los cables trampa no, los cables trampa lo ves tú si marcas con la cámara lo ve todo el equipo ¿qué más? Eh, ya habéis visto cómo defiendo con este personaje que me parece una auténtica locura y más aún si está acompañado de una muros o... O de un flechas o cualquier cosa de estas Porque es una locura cogéis bomba, ¿vale? Por ejemplo, yo considero que con este personaje deberíais de coger bombas Porque son los que vais atrás en el equipo Tu función siendo Cypher Es que si vais todos a una bomba A no ser que se dispersen en dos zonas Que tienes que defender la bomba donde vayan a plantar Es hacer esto, tío Lo que está puesto aquí Ir defendiendo espalda, ¿vale? De algún modo ir defendiendo espalda va lanzando aquí cable, ¿vale? Ya estáis en larga, lanzas otro cable Lanzas una prisión por ahí para defender por si acaso Y ya para entrar en punto... Tenéis también las... Las minas estas, o sea, las trampas Podéis lanzarla para cortar visión Y entrar, o incluso Entras... Ah, es que no puedo, claro Bueno, entras a la prisión Se va a desconectar Entras a la prisión, lanzas cámara aquí Que no saben que la has puesto Te piras atrás, abres cámara y marcas a los enemigos que hay dentro de punto rápido. Si no han visto la cámara, claro, la tienes que poner en un ángulo muy bueno y que muy cerrado para que no lo veáis a los enemigos. Si ya a punto, plantáis. Incluso podéis utilizar las prisiones para plantar, porque a los enemigos a los amigos no les ralentiza. Así que yo creo que no tengo mucho más que añadir de este personaje. Así que nada, un besazo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo y dejar un like abajo, sobre todo suscribiros, que el 70% de la peña que ve mis vídeos no está suscrita. O sea, ¿qué cojones hacéis, tío? Nada, nos vemos prontísimo.